¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien eh, Tenemos novedades acerca de Trust Investing Por desgracia, la verdad es que no son muy buenas Pero la verdad es que ya ni me sorprende Son cosas que al final me espero Porque siempre hacen algún cambio Y hacen cosas y modificaciones sin avisar Y es algo que la verdad me disgusta muchísimo Desde que entré, la verdad porque ni siquiera cuando hay algún evento o alguna cosa, nunca cumplen con el horario. Llegan tarde y creo que eso es algo muy, muy importante y algo que valorar en una empresa seria. Ahora eh, nos han puesto lo siguiente, esta imagen. Estamos en la página nueva de Trust en tu vida y dice, Trust Investing informa, a través de un equipo multifuncional, nuestro sistema y procesos internos fueron sometidos a una revisión exhaustiva.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 Si vamos a la página antigua, truceinvesting.com, dice exactamente lo mismo. Como veis, eh, realmente hacen las cosas sin notificarte. Eh, sé que hay muchas cosas que se dicen por ahí y bueno, os voy a comentar un poco. Este ¿Por dónde comenzamos? <risa> este Bueno, a ver, creo que... Están haciendo tiempo, como siempre lo he dicho. Esperarán y harán el lanzamiento, creo yo, eh, de lo de la fase 2 y todo el action y todo lo que tienen pensado. Imagino, quiero creer. Este, y creo que aunque no han sido muy listos en la forma de manejar las cosas, los eventos y de cumplir, no creo que sean tan tontos como para tirarlo todo a la huerda porque al final dinero van metiendo. Que no hay dinero y todo. Eh, ha habido movimientos... Eh, en la cuenta han, han metido dinero y todo eh, Hace como cerca de un mes, ahora os lo pongo Mirad, eh, con esta página, BSSK Esta es una captura de pantalla Vale, del día 3 de junio, del viernes Si te fijas aquí se ven todos los movimientos Aquí se ve hace un día porque es una captura de pantalla Están esos cinco movimientos de ingresos que hicieron Aquí se ven los detalles y el valor son en TSC, o sea, Truster Coin, aproximadamente 30 millones de TSC. Lo cual es, era ese día una Prox de 198 mil eh, de USDT. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Dinero hay? Aquí ¿El problema es que no se ha podido sacar? Ni nada. Bueno, perdón. Dinero han metido. Ahora el dilema es ¿para qué? Porque se dice que el dinero metido aquí en TSC... Se ha utilizado para llevarlo a los de True Recycle. Así que no te sabría informar so esos rumores. Pero esto que estás viendo del dinero que se ha metido. Es totalmente cierto. Eh, tú puedes meterte a esta página que te comento. BSCSK. Y puedes estar al día de todos los movimientos que hay. Entonces, dinero tienen ellos. Otra cosa es que lo quieran compartir, pero ¿de dónde crees que salen esos caprichos? El aprender avioneta, el salir todas las noches... etcétera, etcétera. O sea, al final ellos tienen dinero. Otra cosa es de que eh, lo quieran compartir y no creo que sean tan tontos como para tirarlo por la borda, creo. Y ojalá me equivoque, pero yo creo que al menos de aquí a que digan la fase 2 dirán que... Pero bueno, eso es simplemente lo que yo supongo. Obviamente en el directivo, en los canales oficiales, en Instagram, YouTube, no ha habido nada nuevo. Eh, al final yo creo que es ganar tiempo, pero el decir hemos festejado o hemos cumplido un año más, quieras o no, pues les va a alzar en algún futuro. Así que bueno, no queda más que esperar. Eh, debo decir que como saben, eh, hice un retiro, me llegó el día de ayer. Realmente era muy poquito y de hecho no era ni mi cuenta. Pero bueno, el menos un poquito ha llegado. Este, supongo que a lo mejor fue como la vez pasada que los que pedían poco salía y los que pedían mucho no no lo sé, ya me lo dejarás por aquí si te ha llegado el dinero ese, pero al menos eh, ha llegado eh, no podemos acceder como muchos saben así que no sé exactamente qué es lo que ha pasado eh, creo que si al menos o al menos por ejemplo en otra compañía que estoy, ahí me encanta porque por ejemplo dicen no vas a poder retirar dinero bueno, tanto así como no vas a poder retirar dinero, no. Es decir, eh, te dicen, vamos a hacer un mantenimiento esto, lo otro, y no vas a poder sacar dinero hasta tal día, pero cumplen con los términos. Por ejemplo, no pudimos sacar este mes, el día primero de julio ya podemos retirar y nos han enviado un comunicado donde dice que, bueno, las personas que re, lo que inviertan nos van a dar un 30% adicional. Entonces, por lo menos cumplen plazos, eh, de, se han sometido a una auditoría por parte del gobierno y te lo cuentan, te lo comunican, te informan, te dicen, cumplen. Pero aquí es que ya uno ya no sabe ni qué creer porque absolutamente ni siquiera cumplen con los plazos que ellos mismos se ponen. Porque son ellos. Nadie te dijo, en tanto tiempo me lo tienes que dar. Entonces creo que hay que ser un poquito más inteligente y por lo menos si dices el día 20 de diciembre lo digo, pues cumple. Creo que es muy poco lo que pedimos. Y al final lo que yo creo que todos queremos y más nos cabrea es que jueguen con nuestro tiempo, que no nos digan las cosas. Y creo que al final por un poco de educación o respeto, digo dentro de, pues deberían al menos cumplir un poco con las condiciones que ellos mismos se ponen. En fin, ¿tú qué opinas? De todos modos, bueno, ya sabes que aunque Truth no es mi empresa favorita, eh, tengo una responsabilidad con vosotros, cualquier cosa nueva, novedad o algo os la voy comentando por aquí. Ayer no les quise poner lo del mantenimiento porque al final pues ya lo sabíamos y quería ver si decían o, o investigaba algo nuevo, seguimos sabiendo que personas que hablan, personas que echan eh, y bueno tampoco se veía como les decía, eh, no me sorprendería que digan que han sido hackeados nuevamente porque los que han aceptado la fase 1, el contrato claramente decía que si volvían a ser hackeados no se sean responsables, si quieres leer el contrato recuerda lo tienes en mi canal, te dejo aquí el enlace. Así que bueno, un besito chicos, gracias por pasarse por aquí. Ya sabes, suscríbete, dale like y nos estamos viendo. Un beso.